El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Las mayores manifestaciones de la historia por una justicia climática están teniendo lugar estos días en más de 150 países del mundo. Y son, sobre todo, los estudiantes los que están tomando la iniciativa. Greta Thunberg, la sueca que preside, eh, en cierto modo, estas manifestaciones y llegó hasta la base, la sede de Naciones Unidas en Nueva York, representa a toda la juventud que está la más preocupada por el cambio climático. Es evidente que encontramos manifestaciones de la naturaleza que nos indican que el, estamos en situación crítica. Como lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Naciones Unidas, eh, el nivel del mar está subiendo hoy, la temperatura está cambiando hoy, el peligro de enfermedades e inundaciones está siendo real hoy. Y existen ciudades africanas como Lagos, Dar Salaam, Mombasa, que ya están preocupadas cómo contener eh, el agua del mar, es decir, cómo salvar sus ciudades. Los gobiernos y los políticos eh, se reunirán y tendrán discursos en la ONU, pero no van a tomar muy en serio el compromiso para lanzar una nueva economía, una economía basada no en combustibles fósiles, sino en una energía limpia, ecológica. Por tanto, eh, como eh, dicen los jóvenes en sus manifestaciones, somos nosotros los que vamos a actuar. Y esperamos que esta, esta toma de conciencia nos lleve a fomentar un uso más responsable de los recursos existentes y una nueva economía basada en la ecología, en el respeto a la naturaleza, en un consumo responsable para que tengamos un planeta habitable hoy, mañana y para las generaciones futuras. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur La Editorial